La mafia no solo era tema de películas, también había videojuegos dedicados a ella. Uno de esos juegos de los años 80 recibió un espectacular homenaje por su 35 aniversario. Y como no me gusta comparar, <coughs> vamos a ello. Por lo tanto, ahora, en ya no juego más, Cosa Nostra, original versus remake. Comienza el juego. Tú eres Mike, con tu gabardina y tu magnum 44. Y te han contratado para limpiar la ciudad de toda la corrupción, vagos y maleantes. Y sobre todo, cargarte a los cinco mafiosos principales. El jefe de policía corrupto, el extorsionador, el traficante, etc. Hasta el mismísimo padrito. Me gusta. Punto a favor. El juego original se distribuía en un mapeado de pantallas fijas. Por lo que teníamos que ir pasando pantallas de una a otra. Y así, llegar a cada zona dominada por uno de los jefes mafiosos. Y cargarnos a todos, por supuesto. Pero, sin embargo, las balas se gastan. Aunque los enemigos al morir, dejan una caja de balas que puede recoger. ¡Genial! ¡Otro punto a favor! Pero, también nos tiran bombas y artefactos desde los balcones. Y hay un loco con un hacha que nos sale por todos los lados, tirando el hacha. Y por lo tanto, no podemos parar de movernos en algunas pantallas. La dificultad es excesiva a pesar de disponer de varias vidas. Pero estas se pierden fácilmente Incluso varias seguidas si tienes mala suerte Esto es un punto en contra Debería de dar un par de segundos de inmunidad por lo menos para volver a ubicarte Es un fallo gordo Bueno, <coughs> seguimos Al final, si consigues pasar el juego Te quedas con cara de haber perdido las llaves El juego ni te felicita Pone fin de juego y ya está No lo soporto por lo menos te podían decir o te podían dar una placa, un homenaje, una orgía en tu honor, cualquier cosa Pero un final por lo menos, punto en contra Bueno, vamos, calma, lo original compensa ese final, así que empate a dos para el juego original Pero, pero, ahora tenemos que analizar el remake El cambio es alucinante, es un lavado de cara total se ha cambiado el modo de juego de pantallas a scroll multidireccional Y sobre todo a seguir un orden concreto que te indica el juego Como cargarte a 50 mafiosos para cabrear al padrino Y así ya no vas como loco sin saber a dónde Sino que tienes que hacer las misiones tal y como te dice Me gusta, punto a favor Por otro lado se respeta increíblemente el mapeado del original Es casi calcado Incluso las cajitas de bala y la esencia del juego Punto a favor, número 2 En este caso, Mike, o sea tú Ya no tiene varias vidas, sino una sola Y cuando te dan un tiro, te baja la energía Vamos, que es más realista Pero esa vida la puedes recargar Punto a favor En este caso, la zona de juego es más grande Y te deja respirar de vez en cuando Y los gráficos están geniales Incluso han respetado al Mike original, por lo tanto, ya analizado todo, podemos dar veredicto. El remake es mucho más jugable, y me gusta más, y puede con la nostalgia que le tenía al primer juego. Este remake no lo he terminado, así que el comentario indica qué pasa si lo terminas, o qué opinas en general de las dos versiones. Sin embargo, yo ya no juego más porque... El original ya lo he pasado, y el cabreo del final no tiene perdón. Y en cuanto al remake, mmm, creo que se lo voy a jugar otra vez. Es una pena no poder guardar la partida, pero bueno, va, es gratis, así que lo volveré a jugar. No se le puede pedir más. En resumen, los dos son jugables. Por lo tanto, clasificamos el juego con puntos y gana claramente el remake. Si no estás de acuerdo, dilo en comentarios. Pero que no te pueda la nostalgia. Y ahora les pido una suscribida al canal y como siempre que escuchen este mensaje. Al ordenador le voy a dar si no te suscribes al canal. Ah, y no olviden revisar nuestras listas de reproducción. Una para PC y otra para juegos retro. Chao y hasta la próxima.